Se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado, Pedro Antonio Paulino, alias Baby Pizza, quien recibió un disparo en la pierna izquierda. El hecho ocurrió en la calle Castillo, esquina Cristino Seno, donde la víctima labora en un negocio de su propiedad. Según versión ofrecida, las heridas fueron ocasionadas por encapuchados, que lo despojaron de su arma de fuego. Estos se desplazaban a bordo de una motocicleta. Yo voy a preparar dos pizzas a Papito, luego Papito, digo Papito, pero tú vas a buscarla, y luego preparaba dos pizzas. Entonces estoy hablando con la vecina ahí, entonces, le digo, me voy a quedar ahí porque me rompieron el otro día un candado. Entonces no me quedo ahí, le digo a la hija mía, me buscan un jaboncito y las cosas, ¿entiendes? Y llegan esa gente por el castillo, se encapuchan y dan la vuelta por allá, me dicen a mí. "Oye, pues, yo no había ese lado cuando me metían para adentro. Le paga los cuartos, busca los cuartos, busca todo, ¿entiendes? Yo por qué es esto, tú eres una cosa de respeto, tú entiendes? Yo no estoy trabajando, yo lo no que vine a hacer una cosita aquí para buscarme la comida, tú entiendes? Entonces cuando estamos ahí, me meten para adentro, que me están conjusteando todo. Y dice, mátalo. Yo por otra cosa, ¿qué pasa? ve mi pizza que está aquí. Yo creo lo que jugando. Y, y me están, me meten el tiro ahí. Me sale por aquí. Digo, Dios mío, ¿por qué esto? Entonces ahí vinieron los vecinos y salen huyendo. Pide a las autoridades investigar el hecho. Y a las autoridades tuve es que, por favor, tú, es que cuando la hija mía fue allá. Ellos habían ido, todavía metían ahí baño turrucado el allá. Ellos habían podido. Llega un prontito ¿eh? y dijeron que dije, no, que ahorita vamos. Si me han ido, lo agarran. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.